bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un postre exquisito crema catalana y los ingredientes son para hacer la crema catalana lo primero que hay que hacer es coger un cazo y echar casi toda la leche dejamos un poquito y a continuación Echamos la canela en rama y la cáscara de limón. Y tiene que hervir. Ahora con la leche que habíamos dejado, lo que hacemos es echar la harina de maíz y la disolvemos. Con una cuchara la movemos bien para que no haya brumos. Grumos. y lo dejamos para luego ya está hirviendo y ahora lo apagamos del fuego ahora hay que separar la clara de la yema Y así todo, ya lo hemos separado, las yemas, las echamos en la batidora, echamos el azúcar y lo ponemos a batir. Vamos a quitar el limón y la canela y como veis, la yema de los huevos ya tiene una masa suave y fina. La apagamos. Ahora la mezcla que hemos hecho de los huevos se echa en la leche que habíamos hecho antes. ya hemos acabado de echar la mezcla y ahora echamos la leche que teníamos antes con la harina de maíz y lo pasamos por el colador y ahora lo que hacemos es moverlo bastante y se pone al fuego se tiene que mover sin parar y no tiene que hervir vale? así que ya sabéis tiene que espesar, cuando empieza a espesar lo sacamos del fuego ya es pesado y ahora lo apagamos del fuego y seguimos moviéndolo durante unos minutos y ahora una vez que lo hemos movido lo vamos a echar en los cuencos de barro y ahí tiene que enfriar a temperatura ambiente. Mirad qué fácil es. ya se ha enfriado y ahora le echamos el azúcar por encima por todos los sitios y ahora con el soplete Lo tenemos que caramelizar. Como lo estáis viendo, mira cómo se está caramelizando. Mirad qué bonito está quedando. Mirad qué maravilla de crema catalana. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este postre que es una delicatese. Ya sabéis lo que tenéis que hacer: hacerlo, que la crema catalana está riquísimo. Así que ya sabéis dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene ¡Adiós!